¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap En el vídeo de hoy os enseñaré a cómo conseguir el Pokémon legendario Saimin Así que para ello deberemos de ir al parque natural de floreo de día Es importante que al menos tengáis el nivel 2 de este parque Venga, vamos para adentro y vemos cómo se consigue Bueno, muy sencillo Saimin chicos, ya veréis Vamos a adentrarnos un poquito más en la ruta para echar la foto de una estrella esa será la primera foto que echemos la de una estrella lo veremos a nuestra izquierda escondido entre unos matorrales ahí será nuestra oportunidad de echarle la primera foto es un Pokémon muy legendario muy fácil de fotografiar para mí el más fácil si no sabéis cómo fotografiarlo pues evidentemente no sabréis echarle todas las fotos ya se va viendo Ubicaros en la zona Se va viendo por aquí a la izquierda Entre los matorrales ya Un gruqui y un pichu Detrás de ese gruqui Incluso se ve ya saimi Vamos a echarle la foto De una estrellita Foto de una estrella Ahí lo tenemos captado Y para la de 2, 3 Y cuatro estrellas Nos vamos al final de la ruta ¿Vale chicos? Vamos para allá, dejar un like que nunca lo digo y me viene muy bien para crecer venga, dejadme un like, dejadme un comentario también que me encanta leeros y venga, vamos allá nos adentramos rápidos ya se ve por ahí a Saimin corriendo, muy feliz vale, muy sencillo, tendremos que darle a esta cristaflor de aquí y a la de allí detrás, si la veis ya Habrá que darle también a esa crista flor porque estará Saimin al lado, no sé si durmiendo o parado. Pues bueno, pegará un salto y ese será el momento de la foto de dos estrellas. No, la de tres, perdón. Cuando salta, tres estrellas. Venga, vamos allá. Foto de tres estrellas. Andaros muy rápidos. Ahora Saimin empezará a correr. Por allí, por allí, por allí, por allí, por allí, por allí. Se parará al lado nuestra. Foto. Cuando está saltando. Creo que es... ¿Qué haces, loco? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Yo <risa> almenda este... No lo pillo. No lo pillo. <risa> bueno, pues... Se debería de haber parado. Haber echado la foto de... Dos estrellas. Y después de darle a la crista flor la de cuatro, pues no, no lo hemos captado de dos estrellas, debería de haberse parado ahí al lado de la flor cuando se ha parado a bailar con Grooke y con Pichu, de todas maneras hemos aprovechado y le hemos echado la de cuatro estrellas, vosotros intentadlo varias veces y lo más normal es que se pare, cuando se para le dais a la flor con el orbe entonces sí que se pone a bailar. Vale, os pues enseño fotos de una estrella parado La de 2 que no la podemos ver. La de 3 cuando pega el salto. Ya lo hemos dicho. Y la de 4 cuando está bailando. Bueno, qué buena foto. Vamos a ver qué puntuación me da en la foto y despedimos el vídeo. Vale, vale, vale. Va a ser mejor sí o sí, ¿verdad? Sí, sí que lo es. No por mucho, pero bueno, me encanta. Buena foto de Simon. Ahí estáis viendo todas las fotos. La de 1, la de 2 cuando está parado y la de 3 y 4 estrellas, chicos. Me gustaría dejaros un like, que os suscribáis si queréis, que es gratis. Y nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon Snap, que solo quedaría su Si no recuerdo mal, ya chicos, adiós.